Hola, en este vídeo vamos a explicar las instrucciones entre registros del RISC-5 que nos quedan. En el vídeo anterior vimos las instrucciones de suma, resta y lógica, o lógica y la o exclusiva. Y ahora veremos las comparaciones y los desplazamientos. Como operaciones de comparación tenemos menor que. Y en esta operación se compara el registro 1 y el registro 2 como resultado ponemos un 1 o un 0 según si es menor o no por ejemplo tenemos el registro 1 lo primero que tenemos que hacer es ver si el bit de signo está a 0 a 1 en este caso está a 0, es un número positivo y por lo tanto este número es el 7 en el registro 2 comprobamos también si el bit de signo está a 0 a 1 en este caso también está a 0 por lo tanto es un número positivo y por lo tanto el número que tenemos es el 8. En este caso el registro 1 es menor que el registro 2. Y tendremos como resultado un 1 en el bit 0 del resultado. El resto está 0. Es lo que dice la instrucción set. Set significa poner a 1. Y si el registro 1 es menor que el registro 2. En este caso el registro 1 es menor que el registro 2. Y se pone un 1 en el registro destino. Ahora por ejemplo tenemos el registro 1 el mismo número, el 7, y en el registro 2 tenemos un número negativo porque tenemos el bit de signo A1 y están en complemento a 2. En este caso vemos que aquí tenemos un 1 y realmente con la extensión de signo del complemento a 2 este número es el mismo que este número. Digamos si tuviésemos solo 4 bits, si aquí tenemos, si este solo fuese el número de 4 bits... En complemento 2 es el mismo número que este número de 32 bits en complemento 2 y es el menos 8. Por lo tanto el resultado será 0 porque ahora el registro 1 es 7 y es mayor que el registro 2 que es menos 8. Por lo tanto ponemos un 0 como resultado. Tenemos también la comparación menor que sin signo. Esto quiere decir que los números se comparan como números sin signo, no como complemento a 2. Por ejemplo, en el registro 1 tenemos este número. Ahora el bit 31 no es el bit de signo, no estamos en complemento a 2. El número que tenemos es el 7. Suponemos que en el registro 2 tenemos este número y el número que tenemos es el 4. En este caso el registro 1 es mayor que el registro 2 y por lo tanto el resultado será 0. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos el mismo número 7 en el registro 1 y en el registro 2 ahora tenemos este número que su bit más significativo, el bit 31, tiene un 1. En este caso no es el bit de signo y el número será 2 elevado a 31 más 2 elevado a 2, que son las posiciones en los que los bits valen 1 el resultado se pondrá 1 porque el registro 1 es menor que el registro 2 pasamos ahora a ver los desplazamientos esta instrucción es desplazamiento lógico a la izquierda y desplaza a la izquierda el registro 1 tantos bits como indique el registro 2 el resultado se guarda en el registro destino por ejemplo suponemos que tenemos este Número en el registro 1, y en el registro 2 tenemos un 1. Como estamos desplazando a la izquierda, en el registro destino se desplazarán todos los bits una posición a la izquierda. Y en el bit menos significativo se pondrá un 0. El bit más significativo se pierde del registro 1. En este caso es un 0 y no pasa nada. Veamos otro caso en el que el registro 2 sea un 3, entonces los bits se desplazarán tres posiciones a la izquierda y entrarán tres ceros en la parte menos significativa del registro destino. Los tres bits más significativos del registro 1 se pierden. ¿Cómo sería esta instrucción? Vamos a ver un ejemplo. Suponemos que tenemos el número a desplazar, el registro fuente 1. Lo tenemos en el registro 22. Este número se va a desplazar tantos bits como indica el registro fuente 2, que está en el registro 21. Y el resultado se guarda en el registro destino, en este caso el registro 19. Vamos a ver un ejemplo con 8 bits. Tenemos 32 bits en el RISC 5, pero para hacerlo más manejable en esta explicación suponemos que hacemos un ejemplo de 8 bits. Bien, tenemos en el registro 1 este número, este número es el número 6, en binario. Y tenemos en el registro 2 el número 1, por lo tanto se desplaza un solo bit. En el registro destino vamos a desplazar un bit a la izquierda. En el registro destino pondremos un 0 en el bit 0. El número que tenemos es el número 12, y este número en realidad... Es equivalente a multiplicar el registro 1 por 2 elevado a 1, que es 12. Vamos a ver qué pasa si en el registro 2 tenemos el número 2. Por lo tanto desplazaríamos 2 bits a la izquierda, introduciendo dos ceros en los bits menos significativos. El resultado es 24. El número 24 es el resultado de multiplicar el registro 1 por 2 elevado a 2, siendo el 2, este el número de bits que se desplazan, por lo tanto 6 por 4, 24. Si fuesen 3 bits, estoy multiplicando el registro 1 por 2 elevado a 3, que es 8, y me da 6 por 8, 48. Por lo tanto, es el resultado de multiplicar 6 por 2 elevado a 3. Así vemos que desplazar a la izquierda es equivalente a multiplicar por 2 elevado al número de bits que se desplazan a la izquierda. Si fuesen 5 bits, es multiplicar por 32. Aquí vemos una cosa interesante. Si desplazamos 6 bits, el resultado no es equivalente a multiplicar por 64, porque este bit de aquí se ha perdido. El resultado me da 128, que no es lo mismo que 384, que sería lo que da multiplicar 6 por 64. Se ha producido un desbordamiento y este número no cabe en 8 bits. Si tuviésemos los 32 bits del RISC-5, este problema no lo tendríamos. Pero igualmente se pueden desbordar 32 bits. Aquí vemos que con desplazando 7 bits hemos perdido todos los bits, que eran 1, y el resultado me da 0, se ha desbordado completamente. Se han perdido estos dos bits. En el caso que ya no tendría sentido es desplazar 8 bits cuando tengo un número de 8 bits, pues todos los bits se desplazan y se van, resultándome siempre cero. Que es lo mismo que con 32 bits desplazar 31 bits. Esto sería lo máximo que podemos desplazar, 31, en el que pondría todo el resto de bits a cero. Para nuestro caso del RISC-5, en el que tenemos 32 bits, no tiene sentido desplazar más de 31 bits y por lo tanto solo se tienen en cuenta los 5 bits menos significativos del registro 2. El resto de los bits no se tienen en cuenta, aunque sean 1. Veamos ahora el desplazamiento lógico a la derecha, en el otro sentido. Suponemos que tenemos este número en el registro 1, en el registro 2 tenemos un 1 y por lo tanto en el registro destino Vamos a tener el resultado de desplazar un bit a la derecha, el registro 1. En el registro más significativo se introducirá un 0. Y este bit de aquí se pierde. Si tuviésemos que desplazar 3 bits, porque en el registro 2 tenemos un 3, se desplazan 3 bits a la derecha y se introducen 3 ceros en los bits más significativos del registro destino. Estos bits de aquí se pierden. Veamos un ejemplo. de Desplazamiento lógico a la derecha. Tenemos el registro fuente 1 en el registro 22. Este va a sufrir la operación de desplazamiento a la derecha, tantos bits como indique el registro fuente 2. El resultado del desplazamiento se va a guardar en el registro 19, que es lo que tenemos en el registro destino. Veamos un ejemplo de 8 bits. Tenemos el número 2 en el registro 1, tenemos un 1 en el registro 2, por lo tanto vamos a desplazar un bit a la derecha, y el registro destino se desplazará este bit a la derecha, y se introduce un 0 en el bit más significativo. El resultado de aquí es 6. Este resultado es equivalente a dividir el registro 1 entre 2. Si tuviésemos un 2 en el registro fuente 2, lo que hacemos es desplazar 2 bits a la derecha, se introducen dos ceros en los bits más significativos, y el resultado nos da 3. Equivalente a dividir 12 entre 2 elevado a 2, que son 2 el número de bits que se desplazan, lo que da 3. Así puedes desplazar a la derecha es equivalente a dividir por la potencia de 2 de los bits que se desplazan si se desplazasen tres bits a la derecha se introducen tres ceros en los bits más significativos el resultado nos da 1 y aquí podemos preguntarnos qué ha pasado porque 12 entre 8 es 1,5 y no 1 y es lo que pasa que estamos haciendo una división entera y se pierde el resto este bit de aquí se ha perdido igual que antes Teniendo los 32 bits que tenemos en el RISC-5, no tiene sentido desplazar más de 31 bits. En este caso desplazamos 31 bits, solo se mantiene el bit más significativo y el resto de bits se ponen a cero. Igual que antes, solo se tienen en cuenta los 5 bits menos significativos del registro 2. Vamos a ver una variante del desplazamiento a la derecha. Este desplazamiento tiene en cuenta los números en complemento a 2. Veamos este ejemplo. Tenemos este número en el registro 1. Este número tiene un bit de signo, en este caso un número positivo. Si desplazamos a la derecha un bit, el bit de signo siempre se va a mantener y el resto de bits se desplazan una posición a la derecha. Para el caso del número negativo, el bit de signo se mantiene y es con lo que se va a rellenar las posiciones en el desplazamiento. El resto de bits se desplaza en tres posiciones y este es el número que queda. Vamos a ver esto otra vez con un ejemplo. Tenemos el número a desplazar en el registro 1, en el, que en este caso es el 22. En el registro 21 tenemos el número de bits a desplazar... Y en el registro 19 se guarda el destino. Vamos a ver un ejemplo de 8 bits. Tenemos un número en complemento a 2. Vamos a repasar cómo se hace en complemento a 2. El bit más significativo es el bit de signo. En este caso su valor es 2 elevado a 7 pero negado. Esta es la diferencia en complemento a 2. Este es el bit 3, 2 elevado a 3. El bit 2, 2 elevado a 2. Se suma todo esto y nos queda el menos 116 en decimal que será el número que vamos a desplazar en el registro 2 tenemos un bit que es lo que vamos a desplazar y en el registro destino vamos a desplazar primero el bit de signo y luego una posición a la derecha el resto de los bits el número que tenemos es en complemento a 2, menos 2 elevado a menos 27 el bit de signo, el resto de números se cuentan igual en el bit 6 64, en el bit 2, 4, en el bit 1, 2. Se suma todo esto y nos da menos 58. Por lo tanto es el resultado de dividir menos 116 entre 2 elevado a 1, siendo 1 el número de bits de desplazamiento. Así pues lo que estamos haciendo es la división teniendo en cuenta el signo. Si nos desplazamos 2 bits, el 1 del signo se mantiene y se desplaza y el resto de bits se desplazan 2 bits. El número resultante se calcula de manera habitual. En el bit 7 tenemos un 1, por lo tanto menos 128. En el bit 6 tenemos un 1, por lo tanto 64. En el bit 5 tenemos un 1, por lo tanto 32. En el bit 1 tenemos un 1, por lo tanto 2. En el bit 0 tenemos un... 1 por lo tanto 1. La suma de todas estas cifras nos da menos 29 que es el resultado de dividir menos 116 entre 2 elevado a 2 siendo 2 2 bits de desplazamiento. Como resumen tenemos aquí los campos de las instrucciones de desplazamiento. Vemos que el formato es igual que las otras instrucciones entre registros. Aquí tenemos todas las instrucciones que hemos visto hasta ahora que son todas las instrucciones de tipo R que tiene el RISC. Vemos que no tienes muchas, tiene solamente estas 10. El opcode para todos es igual, lo que cambia es el fun 3 y solamente estos dos bits en el fun 7 Con esto terminamos las instrucciones de tipo R, las instrucciones entre registros del RISC5. En el próximo video veremos las instrucciones entre registros y constantes. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Un saludo.